Un buen día. En Argis Pro, cuando intentamos agregar un archivo de Excel con extensión xlsx o xls, solemos tener un error de Microsoft Driver. Por ejemplo, voy en Add Data y tengo el archivo Station xlsx. Cuando hago doble clic para abrirlo, me genera el siguiente error. Require Microsoft Driver is not installed. Si le hacemos clic en Learn More, nos lleva a la siguiente página. En esta página nos dice qué debemos de hacer para abrir los archivos de Microsoft Excel. Nos pide que instalemos el driver Microsoft Access Database Engine Driver. Hacemos clic en Microsoft Download Center. Nos abre esta página y nos descarga el siguiente archivo. Access Database Engine. Si hago doble clic y lo abro, Me sale el siguiente error, que no puedo instalar una versión de 32 bits para el Microsoft Access Database Engine porque tengo instalado mi Office en 64 bits. Para corregir aquello vamos a hacer lo siguiente. En la página de Argis nos da la solución. Nos pide que instalemos el archivo Access Database Engine.exe desde el DOS o la consola de comandos usando el siguiente código. Desde el menú inicio de Windows escribimos CMD. En Command Prompt hacemos clic derecho y ponemos Run as Administrator para ejecutarlo como administrador. Ahora desde la consola de comandos me dirijo a donde está ubicado el archivo Access Engine.exe. En mi caso tengo en el disco D en la carpeta Downloads. Paso al disco D, D dos puntos. Escribo cd, la carpeta, tom, tomloas. No, escribo el nombre del archivo, access. Le doy un espacio, slash, y escribo el comando quiet. Pulso Enter. Y ahora sí me permite instalar en segundo plano. Cuando finaliza me regresa a la carpeta de Tomlins. Ahora regreso en Argit Pro. Le doy clic en actualizar. Voy nuevamente al archivo Station XLSX. Y se puede ver que ya es posible agregar la tabla de Excel. Le damos clic en OK. Clic derecho en la tabla que agrega. Open. Y tenemos toda la información. Esto ha sido todo. Si fue de su agrado, no olviden ponerle una manito arriba. Gracias.